problema que nos estamos encontrando en esta ciudad con el derecho a la vivienda. ¿no? Estamos sufriendo una situación de mercantilización de este derecho, donde se le está poniendo precio cuando lo que debería hacerse es satisfacer la demanda urgente y apremiante para cientos y miles de familias de emergencia habitacional. Estamos asistiendo en esta línea a la conversión de Zaragoza de vivienda, esa sociedad municipal, más en una gestora inmobiliaria que una entidad que estatutariamente está obligada a ampliar el parque de vivienda social. Las consecuencias de esto es que estamos asistiendo a una parálisis por el abandono de los programas de captación de vivienda vacía y también a un abandono de esa ampliación del parque público de vivienda. ¿no? El Ayuntamiento nos da como respuesta ese programa de alquila Zaragoza, pero estamos viendo que, que la implementación de este programa a la larga lo que, lo que nos trasluce es el cómo Zaragoza Vivienda está eludiendo sus responsabilidades a la, a la hora de favorecer el acceso a la vivienda a la población más golpeada por la crisis. El ejemplo está en que los, los posibles beneficiarios de este programa, sus rentas medias oscilan entre los 14.000 euros y los 42.000. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas personas que ganen menos de 1.000 euros están radicalmente excluidas de este programa. Es decir, todas esas familias precarias y en su inmensa mayoría estamos hablando de, de gente perceptora de desempleo, muchos pensionistas, mujeres viudas o con pensiones no contributivas o la mayoría de los hogares monomarentales. Esta… Esta situación de abandono precisamente a la población más golpeada por la crisis, más vulnerable, pensamos que un ayuntamiento como la ciudad de Zaragoza, la quinta ciudad de España, no debería permitirlo. Este programa tampoco fija unos precios medios por metro cuadrado, sino que lo deja un poco a voluntad del mercado, a lo que digan los agentes de la, de la, propiedad, de la propiedad inmobiliaria. Es decir, que no estamos ante un programa de vivienda social ...ni tiende a captar vivienda vacía, sino que va a ser más bien de la propia vivienda que está hoy en el mercado. ¿no? Claro, el problema que tenemos es que después de dos años de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos... ...hemos visto que ese parque público de viviendas se ha paralizado y los ejemplos clarísimos los vemos... ...en, en cómo Pontoneros, que estaba previsto unas viviendas comunitarias, se convierte en residencia privada de estudiantes cómo las viviendas sociales del Parque Pignatelli se quedan en el, en el cajón o cómo se habla de, de la venta de, de suelo de alumarsa cuando eh, la, el barrio de San José tiene tanta necesidad de instalar gente joven de su barrio en un barrio envejecido como los de la ciudad consolidada. ¿no? En definitiva, pues eh, luego sentimos que... No se está cometiendo la, la efectividad de este derecho de emergencia habitacional y que, desde luego, todo lo que se estuvo intentando hacer en la corporación anterior, tanto a través del programa de, de Alegra tu vivienda como de atención a las personas desahuciadas, hoy no entra dentro, parece ser, de los objetivos de, de Zaragoza Vivienda, que ha iniciado una deriva para nosotros muy preocupante. Si queréis hacer alguna pregunta… ¿No? Pues muchas gracias y que tengáis buena semana, ya que es lunes.